Eh, para ganar tiempo, Almighty oh, amenaza a Bad Bunny, este muchacho. Oh, mire mire este muchacho. Es más cristiano del mundo el, entero. Es el, el más cristiano. Hey, Almighty oh, amenaza a Bad Bunny, señores. Increíble. El rapero, el rapero cubano y conversó el cristianismo, Alejandro Mosquea Paz. Mejor como, conocido como O'Malley volvió a tronar en las redes sociales y amenazó al artista urbano Bad Bunny con lanzar una nueva tiradera donde revela sus verdades y todo esto porque el conejo malo no le presta un Bulgari. Increíble, oye ese muchacho está loco tú. ¿Es ¿Un Bulgari que quiere? ¿Que le preste? que le preste? ¿Qué quiere eh, que se lo preste? Él quiere que se lo preste. Si y es obligado. No, es obligado. Si no se <risa> si no lo prestan, eh, él le va a hacer una tiradera. Él le va a hacer una tiradera. O sea, obligado. tienen que llevarlo, pero en Estados Unidos lo amarran a los locos así. Mm. ¿Eh? A los locos así lo amarran. Y Estados que le Unidos. pongan ¿Qué? un uniforme de fuerza para que no ese se suelte. Está loco. Ahora va a ser una tiradera ahí. No, eso va a llamar la atención. Tú sabes que Bad Bunny está en su mejor momento y él quiere llamar la atención. ¿Por qué es obligado mira, que mira, te preste? Mira, mira, mira. mira. Mira, eh, vamos Tienes 24 horas para que aparezca y me des tu guate porque si no te voy a mandar un corrientazo tengo la tiradera escrita la verdadera bomba nuclear y yo no miento porque yo estoy en el evangelio ¿Cuál es la vuelta? que yo estoy vestido de rojo como tu jefe el diablo para que me hagas caso te voy a mandar la bomba nuclear y vas a sobrevivir porque eres una cucaracha estás sintiendo envidia y si la envidia te mata, te va a ir para el infierno. Yo solo te digo. Me dicen Flash, porque soy el más rápido que se ha quedado con el género. Me dicen Thor, porque lo estoy martillando con corriente. Me dicen Shazam, porque soy un niño que se convirtió en hombre. Me dicen Raiden, porque estoy protegiendo la tierra. Me dicen Thomas Edison, porque prendí la bombilla. Me dicen Nikola Tesla, porque solo hablo de corriente. Me dicen Elon Musk porque tengo la compañía más adelantada. Me dicen Bill Gates, porque tengo todos los códigos del sistema. Y me dicen el Chapulín Colorado, porque no contaban con mi astucia. Mucha gente está diciendo, a, a Mario y te apartaste de Dios, le diste la espalda al Evangelio. No, yo soy un Evangelio, yo soy un cristiano. Yo sigo en la palabra, yo no estoy pecando. Yo no fornico, yo no miento, yo no mato, yo no idolatro, yo honro a mi padre y a mi madre. Yo no deseo la mujer de mi prójimo. Yo no hago hechicería. Yo estoy hablando con profetas, sigo con mis amigos cristianos. ¿Sabes qué, siervo? Esta sabiduría no me ha dio el diablo. Esta sabiduría no es mía. Esta sabiduría viene del cielo. Yo estoy conectado con lo alto. El que se vaya en contra mía se va en contra del Señor. Porque esto es una guerra entre enemigos y Dios. Yo vine a tumbarle todos los monigotes a Satanás para irme a lo mío al Evangelio a predicar la palabra. ¿Me entiendes la vuelta? Dios te bendiga. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. El malo ahí no es Omairi. El malo es que lo está grabando ahí. <Risa> ese no entra al en reino de los cielos ese muchacho está loco Ese tiene problemas, Ahora, si ¿a queda? quién quiere Dios más? ¿a él? ¿o al otro que le dio un pulgar? Ah, ah, ah, vamos vamos, vamos muchacho pero este muchacho está loco este no hay que... y la familia no tiene familia no, parece porque si en mi casa me dio estoy desviado ellos, ellos no me acuden ah. ¿Eh? y, y al final ya van a tapa el campo ya está loco el hombre Claro, lo vamos a dar para allá porque, mira, a ver, de que, de que hablando en lengua no se le nota nada que es en lengua que está hablando. Hay, hay que. Eso fue que se le metió un nudo en la lengua. Hay que, hay no. que mandarle para de arrecia, arrecia ahí. Para eh, eh. pa, pa que le enseñe. Sí, para ah, que soporte, soporte. soporte mi locura. Y el otro, que so, eso, eso sí. Eso son cristianos porque esos andan en la capita entera bajo agua, tirando y lanzallamas. Esos poderes que tienen esos dos. ¿Eh? No, eso para mí es para mí. Porque aquí eh, eh, cada quien tiene un pensar. Para mí, ellos dos, eh, eh, las personas que son como ellos, son los que en verdad eh, eh, están en, en la mano de Dios. Porque esa gente usted no lo ve con jipeta, usted no está viendo que hay que dar un diezmo por correo el electrónico. ¿Eh? ¿Usted entiende? Eso son la gente, andan, son santos. ¿Por qué? Porque... Se arropa hasta la sábana hasta que eh, Dios le dé, como dice, tienen su trabajo normal y, y no son ricos. Y andan predicando la palabra. Pienso yo que es así. Un saludo al varón eh, de Emilio Prudón arriba, que es mío, mío, que son gente santa. ¿Cómo se llama? Brunildo también, Brunildo también dijo Villalona. No sé quién es Brunildo, quisiera no, no, conocer. No, no, no, no, no, debo <ríe> Sí, sí. Un saludo a Unido Bueno aquí, que los muchachos lo conocen. Quisiera conocerlo, a Unido Bueno. un programa de radio la tribuna hace muchos años. Ah, ok, ok. Sí, son personas santas que están... Que no andan en jipetas, de que una lesu, 500, qué sé yo cuánto. ¿Eh? Hay un pastor en el Doral que está haciendo una casa de tres plantas. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! eh ay Dios, Dios mío! ¡Eh, Ay, Dios mío. Señora, vamos a pasar a otra información, que este muchacho está poniendo medio loco. Vamos a pasar a otra información.